Hola gente, bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Eh, bienvenidos, gracias por estar nuevamente ahí haciéndome el aguante en el canal. Gracias a todos, a todos, a todos los que comentaron. Hubo muchos comentarios en, el, en la primera parte de este video que salió el sábado pasado. ...el sábado anterior... ...el sábado 24 de agosto... Y, eh, ...y... bueno... ...gracias también a los que comentaron negativamente... ...no importa... ...lo importante es que comentes... ...porque también voy aprendiendo... ...de sus propios comentarios... ...a los que insultaron... ...sí, les pido por favor... ...o sea, yo no los voy a sacar... ...los comentarios... ...la verdad que no tengo ganas de sacarlos... Pero les estuve con, ahí comentando porque se puede opinar sin ser agresivos. Y a los que intentan insultarme diciéndome que soy K, que soy peronista, quieran, eh, quiero que sepan que sí soy peronista, soy militante peronista, soy kirchnerista, ultra K. Defiendo a capa y espada a Cristina Fernández de Kirchner, eh, mi jefa, mi conductora y por supuesto que estoy con la fórmula Fernández Fernández en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo voto, Axel Kicillof, Verónica Magario y en la ciudad de Mar del Plata, que es donde, de donde yo soy, eh, por supuesto Fernanda Raberta. Eh, así que ni se gasten, ni se gasten porque no me insultan diciéndome que soy K. Claro que soy K y orgullosamente K. <risa> Para los que tienen mi, mi WhatsApp ya saben que eh, en, como anotación del WhatsApp es felizmente kirchnerista. Felizmente kirchnerista ¿saben por qué? Porque... Yo soy clase media baja. Eh, o sea, nada, un tipo laburador que tiene trabajo, gracias a Dios, que mi pareja tiene trabajo. O sea, clase media, hay clase media, media, clase media tirando para abajo. Eh, hoy por hoy, teniendo que sacar de, de un sueldo eh, 11 mil pesos de, de gas... Eh, para los que son de Argentina, saben lo difícil que se hace, así que cada vez somos clase media más baja, eh, tirando a pobres. Eh, y, y el único gobierno que viví yo, pues tengo 50 años, el único gobierno que viví yo, que, que no tomó ninguna medida en contra de nosotros, de nosotros, de la gran mayoría de... ...de la sociedad de argentina... ...que somos los de la clase media media... ...clase media baja... Eh, ...fue el gobierno kirchnerista... ...así que sí, yo me siento muy orgulloso de serlo... ...así que si quiere insultar con eso... Eh, ...ahora descálpalo. en esta parte... ...hacemos el sorteo... ...y seguimos con el video... ...bueno, acá les muestro que son las 23.59... ...de hoy viernes... 30 de agosto del 2019 entonces yo lo que tengo que buscar es acá el video para poder lo tendría que haber tenido preparado ¿no? a ver el video en el que dije que íbamos a hacer el sorteo, entonces vamos con el sorteo, tengo que poner acá el, la página y darle clic y le tengo que dar clic aquí Bueno, Patricia Mestroni, acá está, Patricia Mestroni eh, fue la ganadora de eh, la carta natal. Así que Patricia lo voy a anunciar acá en este video y, y además eh, vamos a... Eh, me voy a tratar de contactar de alguna manera con vos para ver cómo hacemos para hacer la carta. El comentario que ganó fue el que decía, hola Marcelo, con la noticia de anoche que los delegados del Fondo Monetario Internacional le dijeron a Alberto Fernández que hay vacío de poder y que sería bueno adelantar la elecciones, me quedé asombrada. Lo dijo Alejandra Dip y estoy esperando tu video sobre eso. Gracias. Bueno, Patricia, felicidades. Te ganaste la carta natal bueno hoy vamos a ir de una vez a la segunda parte del vídeo eh, así no hacemos una introducción tan larga eh, de qué se trata este video este video como les decía antes eh, venimos haciendo qué es lo que va a pasar ya le hice tenés en los videos anteriores la carta natal con la revolución solar de Argentina para el 2019-2020, o sea, todo lo que iba a pasar. Eh, ahí fue que dije que a partir del 11 de agosto de las PASO en Argentina eh, se producía un cambio de gobierno. Después hice otro video que, con elecciones generales 27 de octubre. Eh, con la carta natal para el 27 de octubre para el 10 de diciembre, el día de Asunción de Argentina del de, de gobierno del nuevo gobierno y, y después eh, vuelvo a, a reiterarlo gracias a Alejandra Dip, una youtuber muy buena que hace astrología política maya, que te la recomiendo yo no soy amigo de ella, no la conozco personalmente, pero la sigo desde hace mucho tiempo y todas las cosas que dijo fueron sucediendo. Entonces una de las cosas que dijo es que era posible, pero esto lo dijo hace un mes atrás, ¿eh? Eh, o no sé si un mes, pero hace por lo menos 15 días atrás, mucho antes de que el Fondo Monetario Internacional y todos empezaran a hablar de un adelantamiento de elecciones. Dijo que era muy probable, según el calendario maya, que hubiera un adelantamiento de las elecciones para el 29 de septiembre. Domingo 29 de septiembre. Eh, entonces yo, como la respeto mucho, porque siempre fue todo lo que dijo fue siendo así tal cual, entonces yo hice eh, una carta natal de cómo nos iba a ir... Eh, ...al frente de todos, eh, si las elecciones fueran el 29 de septiembre. Eh, me preguntaron, me hicieron que hablara un poco más sobre el tema, que dieran más datos técnicos... ...y entonces hice una nueva, pero como ya le empecé a poner tantos datos técnicos... ...me empecé a entusiasmar, entonces se hacía muy largo. Así que lo hice en dos videos. La primera parte salió el sábado anterior... Que si no la viste, te invito a que la veas antes de ver este. Y la segunda parte está saliendo este sábado, primero de septiembre. Eh, porque le agregué la carta natal de Argentina, algunos datos que me faltaban. Y le agregué eh, la carta natal de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, que va a ser la vicepresidenta. Eh, de Mauricio Macri, que es el presidente que se va, y eh, como una perlita, eh, porque son del mismo signo con Macri, hice la carta natal de eh, Isabel Perón. ¿Por qué? Porque son del mismo signo. Y de alguna manera emplearon las mismas políticas. Así que... Eh, antes de que me olvide, porque lo anoté, porque se los dije el, en el video anterior, perdón, me pongo los lentes, sí, lo anoté acá, hablar de Júpiter en Escorpio en la Carta Natal de Argentina para asumir gobiernos en Escorpio, no en Sagitario, que les decía que para Alejandra Deep era... Mejor si se cambiaban pero no solo para este gobierno que se adelantaran las elecciones y todo eso, sino que se cambiará definitivamente para Argentina eh, la eh, entrega del gobierno, el pase de gobierno de uno a otro, porque el 10 de diciembre con el sol en Sagitario, ella lo hablaba desde el calendario maya, eh, nunca es beneficioso para Argentina. Yo me fijé y tiene mucha razón. Y entonces yo quería, mo, quiero mostrarles, y ahora lo vamos a ver, acá lo estamos viendo, ¿sí? Esta es la carta natal de Argentina. Argentina nació el 9 de julio de 1816, se toma como hora de nacimiento las 12 del mediodía porque es la hora en que se supone que Argentina, que se firmó eh, el acta de de independencia y la nueva constitución eh, por lo tanto ese es el horario que se toma en astrología política ahora estamos viendo acá qué cosa que argentina tiene ascendente en libra por esa hora de nacimiento pero lo más importante a ver es júpiter Júpiter es el expansivo, es el gran benéfico, ¿sí? Júpiter en la carta natal de Argentina, en la carta de nacimiento, tiene un aspecto muy positivo, muy positivo, este aspecto, este trígono se llama, que está acá en verde, que estoy marcando con el mouse, ¿sí? Está en conjunción, o sea, eh, está en Trígono, perdón, con una conjunción de Sol, Venus y Mercurio. Entonces, Venus ya sabemos que es el amor, el, la prosperidad, eh, las cosas lindas, las cosas bien hechas. Mercurio es la comunicación, es la, los procesos mentales, es la sagacidad, la inteligencia, ¿sí?, y el sol es el principio vital, el principio de vida. Sin sol no hay vida. Así que en esa conjunción está en trígono con Júpiter. Por lo tanto, si sí, gobi los gobiernos, los distintos gobiernos de Argentina, en vez de iniciarse en diciembre, que está el sol en Sagitario, se iniciaran durante el periodo de escorpio, que es este, que está acá, que va aproximadamente, depende del año, pero más o menos del 22-23 de octubre hasta el 22-23 de noviembre. O sea, si en ese periodo se iniciaran los gobiernos en Argentina, serían mucho ...más beneficioso para el país, para el gobierno... ...para el pueblo, para la gente, para todos. Entonces, bueno, yo no puedo cambiar las reglas... Eh, ...yo digo lo que astrológicamente conviene más... ...pero no es una cuestión de que quiera cambiar las reglas. Pero durante este periodo en especial... Si se adelantaran las elecciones, sería también para adelantar eh, la entrega del gobierno, pues si no, para qué adelantar las elecciones. Por lo tanto, sería muy beneficioso que sería muy beneficioso que eh, buscaran la, la forma de que asumiera, según Alejandra Díaz. Por ejemplo, el 6 de noviembre sería una fecha fantástica. Eh, y según yo, en cualquier momento, igual en el principio, en el primer decanato de Scorpio es lo mejor. Así que, bueno, contesté esa pregunta que me quedó tildada. Y ahora sí, vamos a la presentación del canal y seguimos grabando el bueno, eh, vamos entonces a, a ver... La carta, de natal, la carta natal perdón de Mauricio Macri. Vamos a hacer la carta natal de Macri. No un exhaustivo estudio, pero... Eh, muy así por arriba, el sol de Macri está en el signo de Acuario, por eso es acuariano, eh, en conjunción con Mercurio, lo cual sería una muy... Buena, lo que sería una muy buena eh, conjunción eh, si no fuera porque está en oposición. Yo acá les muestro: este es el Sol, este es Mercurio, están a menos de 5 grados de diferencia, ¿sí? o a 5 grados casi exactos. Eh, ...de diferencia, pero ambos están en signos opuestos a Urano. Urano es lo nuevo, la tecnología, las, eh, las comunicaciones, eh, o sea, a él le da, y no descubrí nada, eh, un claro eh, mensaje los astros de que eh, tiene problemas para comunicarse y ya lo pudimos ver o sea nada no es un buen comunicador digámoslo de esa manera eh, tiene eh, su ascendente que es como uno en la vida se manifiesta, lo tiene en el signo de Aries. Por eso, por momentos se manifiesta agresivamente y por momentos no. ¿Sí? Eh, Marte, que es el signo regente de, eh, de Aries, lo tiene en Tauro. Eso hace que, o sea, nada, sea testarudo. ¿sí? Eh, no entre fácilmente en razones. Con una oposición muy grande en casa 8 con Júpiter. Y eso todavía le expande más es, to toda esa parte de testarudez. Eh, su su propio planeta regente está en oposición a, a su sol. Por lo tanto, eso le crea como un sentimiento... De, de desprotección total, de miedos continuos. ¿sí? Eh, bueno, eso es lo que puedo decir de la carta natal de Macri. no Aparte, no, no quiero indagar demasiado, no, no quiero ampliar sobre algo que ya está, que ya, ya fue, ya lo sufrimos. Lo que me llamó mucho la atención fue al ver la carta de eh, María Estela Martínez de Perón, Isabelita, que, que comparten en sol en acuario, ¿sí? Y que ella también tenía un problema similar al de Macri para comunicarse. Nada más que este Mercurio, en vez de estar eh, en, eh, en conjunción con el Sol, estaba con Saturno. Entonces, esto en oposición a Plutón y a Júpiter, que son estos dos que están acá, lo que, lo que estaba provocando era eso que, que le costara tanto comunicarse, que se, el, es el encierro. Eh, y tenía a Mercurio también, ¿sí? en un Mercurio-Saturno, en conjunción Mercurio-Saturno, en una cuadratura, que también es un aspecto negativo, con Urano, al igual que Macri. Esto me llamó mucho la atención, porque son personas que se llevan muchos años, y, eh, y creo que Ahí está marcando que ambos llegaron a la presidencia por pura casualidad del destino. O sea, eran políticos, eran personas políticamente no preparadas, ambos, para asumir semejante responsabilidad. Bueno, no pueden decir que no fui leve, muy leve con todo lo que dije eh, yo ahora quiero finalizar este video eh, haciéndolo lo más corto posible eh, con con una cuestión que por más que me insulten que haya algunos que me insultan eh, en los comentarios no eh, no quiero dejarlo pasar no quiero a que, que, que pase por alto eso una es eh, que eh que es verdad, yo soy peronista, kirchnerista, militante. Pero... La parte de astrología... Yo hace muchos años que trabajo con esto. Y, y no lo mezclo. Conozco de qué estoy hablando. Sé de qué estoy hablando. Entonces... Si querés seguir diciéndome chanta, diciéndome mentiroso. Eh, eh, no hay problema, decilo. O sea, ya sabemos eh, que, que lo decís para poder descargar toda esa frustración que, que tenés por dentro. Pero... Eh, pero nada, por ejemplo, con, con alguien que primero opinó muy mal de mí, eh, le hice un comentario, ¿por qué el insulto? Y la verdad que la persona después se dirigió muy respetuosamente y me dijo, no estoy de acuerdo con vos, y pudimos tener una charla ahí en el, eh, en el chat. Entonces, ¿por qué no hacerlo de esa manera? Tenemos que aportar cada uno de nosotros a terminar con la grieta. Eh, Nada, si la gran mayoría, eh, inclusive los que votaron en las PASO a Macri, muchos de los que votaron en las PASO a Macri, la están pasando tan mal como nosotros. Eh, entonces, nada, eh, yo siempre dije lo mismo. Nunca. Eh, ...me alzaría... ...ni en insultos... ...ni físicamente... ...contra un hermano... ...por eso yo de detesto las guerras... ...yo digo que no tendría que haber... ...militares... ...ni... ...ni, eh, ni, ni policías en el mundo... ...pero no porque tenga nada contra ellos... Eh, ...sino porque... ...simplemente no tienen sentido las guerras ¿cómo me van a mandar a matar a alguien que es igual que a mí? que es igual a mí no tiene ningún sentido o sea es lo más idiota que hay en el mundo una guerra las cosas se tienen que solucionar hablándolas, discutiéndolas, podemos estar en de acuerdo, en desacuerdo. O sea, Chile quiere quedarse con un pedacito de nuestra Patagonia. Bueno, no, no me van a mandar a matar a, a, a un hermano chileno. Voy a ir y voy a charlar, voy a hablar, voy a conversar, voy a debatir. Vamos a ver y, y llegaremos a un punto de acuerdo. ¿Se entiende? No quiero decir ahora que los chilenos... No, no, no tengo nada. Ahí fue un, un ejemplo al azar. Eh, bueno, gracias a todos por escucharme. Por supuesto, suscríbanse a mi canal. A ver si... Ahí está. Ahí lo tienen. Suscríbanse a mi canal. Seguramente también de este otro lado le sale el primer, el anterior video a este. Eh, así que, nada, gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Espero sus preguntas y, eh, ¿y ¿hacemos un nuevo sorteo o no? Lo dejo en los comentarios. A ver, voy a dejar en los comentarios eh, la, la pregunta. ¿Quieren un nuevo sorteo de una nueva carta natal o no? Ya lo, sería con el próximo video. Pero les dejo ese interrogante. ¿Quieren un nuevo sorteo para que salga una nueva carta natal? Bueno, gracias a todos. Chao.